Para subirlo y dejarlo como tiene que ser, no descansas en la parte de arriba. No sé qué pista es la que sigue, pero pues igual ya... No sé por qué marca ese 11 tampoco, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y ya debería funcionar, pues debería funcionar. Como quiero, pero pues no sé si, si funciona, ¿no? No mentiras tienen que funcionar porque ya pues ya lo he configurado bastante. Entonces ahí debería arrancar con el 1. Y. Para la carrera de.. está sonando bastante mal el sonido, pero no sé por qué los videos anteriores que grabé están bien. No estaba sonando tan fatídico. que okay, porque estoy realizando varios procesos al tiempo Entonces también, uff, sí, claro, se va súper lento Entonces también pues por eso va, va, va a ser un poco más, más lento Vamos a ver, porque si no me toca pausar ciertos procesos para que no, pues, no se vea tan mal Porque ahí sí va a funcionar muy mal porque pues vengo subiendo otros videos y estoy utilizando internet también bastante entonces de pronto eso es lo que hace ralentizar mucho la... claro eso es eh, de todas maneras va a ser este, este al menos terminar esta pista pues para que para ver el, por lo menos los tiempos así esté mal pues, pues la prueba digamos eh, pues con lo que decía, con los recursos que cuento y con el, con el ordenador que tengo que cuento eh, Entonces, pues bueno, perdón en todas maneras, pero pues es lo que hay Pero está terrible, es el tema que eh, va muy, muy, muy, muy, muy lagueado a tocar Tengo que pausarlo y pero, pues, apenas termine este esta pista por lo menos eh. Apenas terminé esta pista por lo menos le, le, le configuro esa parte a ver si.. Le configuro esa parte a ver si.. Si que si.. Si sí, puedo como corregir porque pues esos míos sí suena muy mal y pues aunque ahí van dando pero pues igual tampoco eran tan, tan fluidos los juegos de play 1 ¿no? pero si sí va mal porque pues tampoco era tan lento, o sea está mal. Debemos probar que me toca pausar algún proceso. Y porque estoy grabando 800x600, pues de pronto un poquitico más, un poquitico menos, pero pues a es lo que, o sea, un 800x600 pero escalado. Entonces de pronto, uy, eso sí. es lo que hace que. Eso no, sino que pues a pesar de que estoy grabando una resolución bajita, pero tiene que hacer el escalado y, y básicamente es porque está usando bastante proceso en RAM para hacer otras cosas, entonces no eso es lo que sucede pero de todas maneras tenemos hasta terminar por lo menos esta pista si no llegue pues de primero pero pues igual voy a hacer el gameplay debería llegar de primero pues para que quede como el speedrun de pues de como es pero pues si no llego de primero pues voy a dejarlo jugar así porque pues ya sería un reto personal que me hiciera hacerlo que llegarán, pues todo de primero con respecto a los tiempos. Pero, pues, y si puedo, pues lo hago, si no, pues lo manejo así. Vamos a terminar, ya casi terminamos esa y lo paro ahí para, para pasar esos procesos a ver si me funciona mucho mejor. Y ya el siguiente pues va a funcionar mejor. Listo, entonces vamos a. Vale, llegamos, lo ponemos ahí, le ponemos pause. Claro, hacer eso ya empieza a arrancar este, este proceso del, del, del split. Como que es el que está ralentizando bastante ese. Porque decían que ya ayer sigue fluido. Entonces va, va a tocar cancelar el, el split. De todas maneras, vamos a. Sigue Grandma House, vamos a editar esto para que quede igual ah no se puede porque como si elimino este tampoco se puede porque como bueno entonces vamos a guardarlo eh... y ahí si sí lo editamos eh, los splits Debería seguir Grantsma's Ransma, House, perdón, hacia abajo, y ok, listo, y ya ahí continuamos en la siguiente parte, listo, bye.